Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en un nuevo video. Y bueno, les voy a mostrar hoy los, las caras de los iconos que probablemente puedan ser las de la 2.1. Pues, quién sabe si Raptod sacará más. Pero bueno, como saben, la 2.1 no salió, eh, y todos nos quedamos con el hype de siempre, ¿vale? Entonces, bueno, en esta primera página vemos que son los iconos de Meltdown, creo. si sí, son los iconos de Meltdown. Ese es el que está saliendo, el último sí que salió en Geometry War. Que no libera con un nivel que no me acuerdo cuál es pero creo que es el último de la primera vale entonces ahora tenemos los iconos creo que los iconos que van a estar nuevos en la 2.1 que son estos miren estos no o quién sabe si Rotom meterá más pero estos son los que se saben hasta ahora y pues los que probablemente puedan ser que están en la 2.1 no como ven la, el que está las de primeras a la, en la segunda fila pues como ven es el icono de quasar de pronto le hizo un homenaje por lo que se pasó blotball el primero que se pasó blotball de pronto hizo eso vale porque ahí como ven ahí está el icono de quasar ahí vale ahora tenemos las naves que bueno le implementaron un poquito más o quién sabe si estas serán todas las, las o sea yo estoy dando la opinión de pues este que, que esto pueda probablemente pueden ser los iconos o bueno las naves y todo eso de la 2.1 vale o pues quién sabe si roto añadirá más vale o quién sabe si los cambiará, pero bueno, estos probablemente puede ser los de la 2.1. Vale, chicos, así que bueno, ya tenemos acá naves, ahí la navecita esta que sabe que está corriendo ahí toda Tenemos what the fuck, tenemos un poco de naves ahí todas raras. Yo pronto yo me quedaría con la con la, la, la primera que van a sacar nueva, o sea, la que está de en la última fila de segundas, esa, esa. Es, me pronto me quedaría con esa. A ver quién sabe, quién sabe. Bueno, ahora tenemos los UFOs, que bueno, han implementado el de, el, el que, el de la carita del gato ahí todas el uno que se está sacando la lengua ahí toda rara, un vikingo, what the fuck. Otro que está ahí asustado, todo asustado, todo no, todo empajetado. Bueno, ahora tenemos las bolts que bueno, bueno, han, han metido como. Dios, es que. Hay unas cosas. Hay unas que son. Yo me quedaría con. con la que tengo. No me gustó ninguna, ¿vale? Yo me quedaría con la que tengo, ¿vale? Ahora tenemos los waves, que bueno. Implementaron unos que no sé, son todos extraños Pero bueno, están bien nice ¿Para qué? Están bien nice, ¿para que nos vamos a mentir? Seguimos ahora con los robots Y pues bueno, en estos se sí han implementado unos que sí me gustan De pronto el de, el primero es que está es de la segunda fila Ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta, ¿vale? Y también me gustaría el que tiene, el que tiene algo en la cabeza Que tiene como que le está saliendo de fuego o algo así Ese también me gusta, ¿vale? Están bien nice, ¿eh? Están bien nice Ahora tenemos los, estos bichos, las arañas. Bueno, no, no han implementado tantos, pero, pero la, en la 2.2 seguro que implementará un montón, ¿vale? Pero están bien nice, ¿por que están bien nice? Están bien nice. O oh, pues, quién sabe, si en la 2.1 meterá más cosas de estos. Acá tenemos, creo que estos son los efectos de muerte, o si no, son las estelas. Creo que son los efectos de muerte. Creo que son los efectos de muerte, todos estos son los efectos de muerte. What? O sea, están bien nice, ¿eh? Están bien nice. Ya era como hora de cambiar eso, ¿no? Porque siempre es la misma es efecto de muerte y todo eso Estaría bien nice esto, está bien nice Y eso es, son todos los iconos que tengo por ahora quién sabe si Rotos meterá más en la 2.1 Todo toca esperar a que salga, ¿vale? Que puede, proba probablemente puede salir esto en... ¿Qué? En, en estos últimos días O sea, hasta la última semana que queda para de, de 2016 Entonces puede salir el, la otra semana, ¿vale? Puede ser la otra semana en cualquier día, ¿vale? Así que pues bueno chicos, así ah, antes de que me vaya, quiero decirles que me cree un canal donde voy a subir, digamos, eh, cortometrajes o bueno cortes, bueno mejor dicho videos con, con lo que digamos que yo lo progreso que lo, lo que voy progresando en un nivel extremo, ¿vale? Eh, me creé un canal así, abajo en la descripción lo tendrán, chicos. Igualmente, aquí arriba a la derecha estarán viendo un, unos, unos links a una lista de reproducción donde he avanzado en un nivel extreme que me pienso pasar antes de 2017, ¿vale? Y si ustedes van a ese canal, pues sabrán cuál es el nivel, ¿vale? Les voy a dejar el, el hype, pero solo les voy a decir que es extreme, ¿vale? Es un extreme demon que me pienso, me, me pienso pasar antes de 2016. Bueno, lo, lo tengo bastante adelantico, de pronto en esta semana me lo pase. Eh, pero lo tengo, lo tengo que practicar más chicos Lo tengo que practicar más Y si quiero pasarme lo tengo que practicar más Porque me está costando ¿vale? Así que pues si ustedes van pues ahí encontrarán el nivel Que, que voy progresando. También ahí subiré el off-face No lo subí en el primer canal, lo subiré el off-face En el primer canal subiré el completo, el nivel completo Y también en ese canal voy a hacer los directos De pasándome ese nivel ¿vale? Voy a hacer los directos de pasándome este nivel Y bueno chicos, eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Adiós, ya saben, no se les olvido pasar por el canal, please.